Nos acompañan Janina Ortiz, Secretaria de Gobierno de Las Heras y además Luisina Maturano, concejal. Bienvenidas, chicas. Por venir. ¿cómo bueno, están? Buenos días. Un, un placer, placer recibirlas. Un gusto. Bueno. Muchas gracias. Las chicas vienen a acompañarnos para acercarnos la información sobre un gran plan para emprendedores que ha justamente ideado el municipio de Las Heras para brindarles una herramienta, hacerles un poquito más fácil el camino a los emprendedores del departamento, brindándoles diferentes asesoramientos, materiales y demás para poder trabajar de manera más cómoda. ¿Nos quieren contar un poquito sobre esto? Bueno, la verdad que esto surgió en el año 2021 uh -huh. eh, luego del 2020 que vinimos de una pandemia terrible Brutal. que afectó sí. no solo lo sanitario sino lo económico Ahí tuvimos la premisa de nuestro intendente Daniel Orozco de dar uh -huh. un programa donde pudiéramos darle herramientas de trabajo a la gente. Más allá de la asistencia social que estábamos haciendo, uh -huh. poder dar herramientas a, a las personas que necesitaban trabajar. Seguro. Ahí junto al director de desarrollo económico, Adrián Bogoñoni, Pilar, que era parte también del staff de la Secretaría de Gobierno, eh, Osvaldo Donar, que es nuestro subsecretario, nos juntamos y dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Y para qué? Eh, ahí surge Emprende Las Ceras. Emprender Las Ceras tiene la misión de poder brindarle las herramientas a emprendedores que tienen ya un proyecto en funcionamiento y lo que nosotros intentamos, intentamos hacer es fortalecerlo. Uh -huh. Empezamos con esa línea. Se abrió la inscripción y el equipo de desarrollo económico hizo la selección a través de entrevistas a los 1.500 inscriptos, a los 1.500 se fue a la casa. De ahí se detectó quienes tenían el proyecto ya... Eh, caminando, por decirlo, y faltaba este empuje, este apoyo, este sí. fortalecimiento. Uh -huh. Y quienes no. Quienes todavía no cumplían con ese requisito pasan al programa Incuba las HERAS. Bien. En el cual, como la palabra lo dice, se incuba hasta que pueda cumplir los requisitos del emprente. Los que cumplían los requisitos pasan ya a ser seleccionados. Muy y bien ahí así. se empezaron a hacer las entregas. Disculpa, Pilar. Sí. Tu nombre, me, me habían pasado el dato sí, sí, como Priscila, Priscila me, por eso sí, la, la, la presenté de, de, de esa dicen, forma. forma. Así me dicen. Es correcto. Perfecto, buenísimo. ¿Y bien. qué tipo de emprendimientos recurren a emprender las eras? Mira, eh, los rubros que más se destacaron son los gastronómicos, uh -huh. eh, la carpintería, peluquería, bien. y eh, también lo que es pastelería, muchísimo. Uh -huh. eh, lo estética. textil. Lo textil y la estética. Bien. Recién comentadas en este proceso previo. De la, de la incubadora, ¿no es cierto? ¿Son acompañamientos? ¿Cómo es ese proceso? También detectamos eso. ¿Qué pasa a veces con los emprendimientos? Eh, el municipio era un desafío realmente y una responsabilidad muy grande porque se invirtieron 20 millones para este programa. Uh -huh. Uh -huh. Totalmente municipal. Eh, y a veces... El fracaso entre comillas de los emprendedores, que como yo digo siempre hay que ser muy valiente para animarse a emprender, Sin no duda. es fácil, sí, no. se deja un Por trabajo fijo tiempo, de lado, ¿sí? eh, se invierte tiempo, dinero, un sueño, hay detrás sí, realmente uh -huh. un sueño de ser tu propio jefe eh, y de poder mantener a tu familia con eso que te apasiona, eh, pero el problema a veces es el que se entregan o se puede entregar, pero si no hay un acompañamiento, un seguimiento... Te doy un ejemplo de la parte contable. La gente si sí, por ahí eh, recibe las herramientas, ¿verdad? Pero después cuando empiezan, hay meses, todos los emprendedores lo saben, que te puede ir muy bien meses que no tanto. ¿Seguro? Entonces ahí donde tienen que tener una planificación de cómo van a invertir, cómo van a cuidar, cómo van a, a desarrollar ese capital. Por eso Desarrollo Económico acompaña también con un staff, un equipo de contadores, de asesoramiento legal uh -huh. para que el, estén cómodos durante un año para cuidarlos a claro, ellos, que a que lo puedan desarrollar como claro. corresponde después de ese año ya Es completamente suyo. Y la manera de generar empleo genuino, ¿no? Sí, no claro. de darles las herramientas y soltarles la mano. Es que ahí es eh, donde de... puede empezar el fracaso. Sí. No, uh -huh. sin dudas. Estábamos viendo algunas imágenes ahí de un evento, si nos quieren comentar un poquito de qué se trataba. Sí, ese es el de la plaza, Ajá. el último. ¿Qué estaban haciendo ahí? Ahí, este fue el, la etapa final, o sea, la entrega final de 109 emprendimientos de Ajá. Emprende 1. Bien. Y ahora hemos lanzado el Emprende 2. Uh -huh. Claro, la bien, primera que eh, Así que, bueno, con esos 109 sí. finalizamos lo que etapa. es la primera etapa. Qué bueno. Perfecto. Veíamos electrodomésticos, diferentes herramientas directamente sí. claro, según para, según para que ellos puedan incorporar a sus diferentes empresas, exacto, y la emoción de, de, de ese hombre ahí con, con su carrito Seguro. de café hermoso, muchos sueños estar en juego. Es con importante eso. también eh, resaltar, eh, ya que estamos hablando justamente del programa Emprende, de este eh, alto impacto que ha tenido y de que la innovación no solo se trata de o se limita al uso de las nuevas tecnologías, uh -huh. sino lógicamente ampliar la lógica. Y, ...y brindar estas oportunidades a estas problemáticas que nos están atravesando como sociedad... ...que es lo que realmente eh, ha visto nuestro intendente uh -huh. en nuestro departamento... Uh -huh. ...y que era de suma urgencia darle las respuestas. Eh, también creo que es importante resaltar de que el programa eh, recientemente... ...gracias a un trabajo conjunto entre el Ejecutivo y el Legislativo Municipal... Uh -huh. ...se ha aprobado una, una ordenanza, un proyecto de ordenanza, el 82 barra 22... Mm. ...que trata sobre la creación de un registro único de emprendedores y artesanos... Ah, muy bueno. ...justamente engloba esto del Emprende 1 y 2, le da un marco normativo... Mm -hmm. ...y también garantiza la transparencia del mismo... ...ustedes se preguntarán cómo, cómo, cómo es que, que este registro permite todas esas cosas... Y bueno, eh, consta justamente de, un, de una base digitalizada uh -huh. donde están todos los datos de esos emprendedores, datos personales y del emprendimiento que desarrollan sí. con el respectivo acompañamiento del Ejecutivo a través de Secretaría de Gobierno, desarrollo económico, uh -huh. un acompañamiento y un control. Eh, y si logran atravesar también estas etapas del programa, se realiza la entrega del insumo, la herramienta, por medio de un comodato que dura 12 meses, como bien decía la secretaria, dura 12 meses y para ser eh, adjudicatarios plenos de esa herramienta, ese insumo que da la emprende, se necesita una normativa legal vigente. Claro. Claro. Es por eso que desde el legislativo se realizó esta ordenanza, trabajando en conjunto con el Ejecutivo, para que después de los 12 meses transcurridos el, el comodato se pueda adjudicar si así, uh -huh. si así se plantea si así eh, califica el emprendedor, uh -huh. se le puede hacer uso de esta herramienta Perfecto. creo que nosotras entendemos de que de que este programa esta normativa es una una nueva conquista para la ciudadanía Lacerina uh -huh. porque es un incentivo muy grande totalmente, sin duda, ¿no? ya saben que, totalmente. que no están solos a la de entender, paso a la sí, formalidad, okay. muy Totalmente, importante, por supuesto. porque a través de la formalidad entrar en el marco legal, de uh -huh. ayudarlos a hacerse monotributistas, ellos pueden incluso volverse del, no solo del municipio, sino de un montón de empresas Seguro, más, donde pueden mandar sus productos uh -huh. de esta manera realmente dentro del marco legal donde claro. les permite mayor ganancia. Nos han acercado un video de un emprendedor que pudo vivir su propia experiencia en el marco de este hermoso proyecto que ha emprendido el municipio de Las Heras, así que se los vamos a compartir. Con mi auto yo hacía viajes para poder tener eh, un ingreso, el diario, diario. El ingreso diario para poder comer. Gracias a ese momento que nos dieron de poder empezar a trabajar no, y gracias a esa magnífico. puerta eh, que nos abrieron, comenzamos a trabajar e inmediatamente. Nuestra primera ¿no? inversión fue una cafetera. Yo tengo 52 años viviendo aquí en la acera. Nunca en la vida vi esto. Vi de que se nos ayudara de la manera que se nos está ayudando. Cuando se nos dio la posibilidad no nos podemos creer. Cuando Janina eh, decía lo ese claro el, el ejemplo, ejemplo, vamos a darle, eh, vamos a enseñarles a pescar y no a darle los pescaditos. Eh, es lo mejor que pueden hacer. Eso es muy humanitario eh, y eso no y se ve. Y sobre todo, al intendente, es la primera vez que yo le puedo dar un abrazo. <risa> yo también. <risa> y el abrazo mutuo con mi esposo de, de decir por Dios lo logramos, que estamos viviendo. nosotros Más allá de lo material, fue algo muy simbólico a nuestro esfuerzo, a nuestra dedicación. Y les agradecemos. Este espacio, este momento, este tiempo, estamos eternamente agradecidos. Qué, mm, linda qué linda historia. Qué linda estamos cosa. todos sí, emocionados acá viendo hermoso. esta hermosa familia que pudo salir adelante. Eh, hermoso, chicas. Gracias por acercarnos a este testimonio. Seguramente hay muchísima gente del departamento de las Heras que en este momento nos está mirando y que quieren sumarse con su pequeño o gran emprendimiento para poder seguir eh, adquiriendo nuevas herramientas. Acompañe, para poder seguir creciendo. ¿Cómo se puede hacer para anotarse? ¿Hay una convocatoria? Mira, te comento. En este momento estamos en lo que es el proceso del Emprende 2. Bien donde el intendente Daniel Orozco aprobó un presupuesto de 38 millones para duplicar lo que hicimos en el Emprende 1, o sea, llegar Bien. a más de 600 eh, emprendedores. Perfecto. Está en proceso de, de ejecución, de los uh -huh. 1.500 inscriptos ya se llevan visitados 980. Bien. Eh, así que luego que terminemos esta etapa y se seleccionen a los nuevos beneficiarios de Emprende 2 a través de las redes de la municipalidad, Municipalidad de Las Heras, como figura uh -huh. en Facebook, pueden enterarse cuando sea Emprende 3. La nueva convocatoria. Perfecto. Que sí, se de cara al año próximo. La, de cara al año próximo, porque uh -huh. este año ya lo la claro, con, esa convocatoria con no solamente si bien se manifiesta en la página a través de un link eh, la dirección de desarrollo económico también va a territorio a inscribir a la gente que en caso de que no pueda acceder a, a, a, a, a, al internet sí, sí, sí. O, sí. o que no pueda, que no sepa cómo hacerlo, Buenísimo, también eso. se lo acercan a territorio excelente, y la oficina excelente. está siempre abierta Por acá de San Miguel pueden entrar y desarrollo económico como te repito, si el proyecto todavía no, no está viable por decirlo de una uh -huh. manera, a través del programa Incuba se puede tener el asesoramiento y acompañamiento necesario para desarrollar. Excelente, chicas. Ha sido un placer. Gracias por acercarnos a esta información. Para nosotros es un gusto poder eh, difundirla, Seguro. por supuesto, porque tenemos muchísima gente. Nosotros estamos en las cenas, así que sí. es un placer para nosotros poder compartir toda esta data y que cada vez más mendocinos y mendocinas puedan crecer y cumplir sus sueños con, con todos sus emprendimientos. Un placer. Un placer, Muchísimo. gracias a las gracias. A